Yo soy Roberto, monitor del centro Junión Talvilla, y os voy a, a dar algún, algunos consejos para que podáis dibujar un retrato y que quede, que quede aparente. Para hacer este taller necesitamos un lápiz, una goma de borrar y un blot de dibujo. Eh, lo primero que tenemos que hacer es. Tirar una, una línea vertical, ¿vale? y luego una horizontal que la cruce. Haríamos un, una especie de forma ovoide pequeña, que sería la frente y, y los ojos, más o menos, y luego tiraríamos hacia abajo hace, hasta hacer una especie de óvalo unido a ese ovoide. Eh, a continuación necesitamos marcar la altura de los ojos. Lo que normalmente... Eh, suele hacer y se suele hacer en a, eh, a nivel técnico en otros ámbitos es que el ser humano, las, las orejas eh, el inicio de las orejas marca la altura de los ojos, entonces di podemos dibujar unas orejas aunque luego eh, la referencia fotográfica que estamos utilizando, porque siempre es importante utilizar una, refer una referencia fotográfica o si alguien tiene esa posibilidad, un posado natural, eh, lo que haríamos es que eh, el inicio de las orejas marca dónde están situados los ojos, dibujaríamos las cejas, los ojos, la parte central para, para ver cómo va funcionando la composición y luego pues iríamos dibujando la nariz, eh, la boca y en nuestro caso, al ser un personaje con barba y pelo, pues habría que que darle cierto volumen, aparte antes lo que haríamos es, eh, hemos dibujado unas orejas eh, cualquiera, lo que haríamos es adaptarla un poco a las orejas de la referencia fotográfica. Eh, y luego con el pelo y con, y con la barba, para darle cierto volumen, al igual que con las cejas y con el sombreado, eh, se puede utilizar eh, papel o algodón para extender el lápiz y generar manchas y... Que el rostro adquiera eh, una, un mayor relieve. Eh, en un principio, haciendo esto y, sobre todo, fijándose en, en la fotografía y a base de repetir, es cuando vamos a conseguir eh, un resultado con el que quedemos satisfechos. Pues, este ha sido el video tutorial de hoy. Recordad que podéis seguirnos en Instagram. En arroba y en arroba cjelsitio. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo.